Uno de los dos aviones que usa la presidencia al desplazamiento de las máximas autoridades ah. y de altos funcionarios. Lo mismo respecto a los automóviles de lujo del gobierno, que serán vendidos de inmediato. He ordenado reducir además en el 10% el sueldo de todos los servidores públicos del nivel jerárquico superior, es decir, los que más remuneración perciben. Además, todos los bienes inmuebles de inmobiliar se pondrán a la venta y ese dinero será invertido.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 La misión Casa para Todos generará al menos 136 mil nuevos puestos de trabajo, así lo afirma la ministra de Vivienda María Alejandra Vicuña. El proyecto invertirá más de 5.500 millones y dinamizará la economía del país y al sector de la construcción, pues requiere mucha mano de obra. En estos cuatro años se planea la, la ejecución de 325 mil viviendas. En esta fase de arranque hay una inversión de los primeros 500 millones que se van a canalizar a través de la banca pública para financiar las primeras 500 mil viviendas. Los beneficiarios no deben hacer colas, sino registrarse en la página web www.todaunavida.com.es.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 Siete de la mañana con 16 minutos, una hora a menos en Galápagos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Revisamos más noticias. El Servicio de Rentas Internas ejecutó la garantía contra el Banco Guayaquil por más de 439 mil dólares, que equivale al 10% del valor del capital que adeuda la entidad por impuesto a la renta de los años 2006 y 2007 y que a la fecha, con intereses, suman algo más de 7 millones de dólares. Por su parte, el Banco de Guayaquil calificó las glosas de infundadas y que él, en su legítimo derecho interpuso acciones legales. El ente tributario dio a conocer que el banco ha dilatado el pago del impuesto a través de acciones judiciales por más de 10 años. En el 2016, gracias al apoyo de Ban Ecuador, el ingeniero agrónomo Tito Torres emprendió un laboratorio de peces para la producción de ejemplares de reproducción.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 Amigos, amigas, finalizamos este segundo bloque de noticias nacionales. Ahora vamos a hacer una pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos para presentarles lo más destacado de las noticias internacionales. Inicio de Espacio Promocional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 Viaja con tu familia y amigos y enamórate de las danzarinas del mar. Que te bajes que la cámara Ecuador, y el trico de galita. De junio a septiembre de cada año. Ingresa a la página www.viajaprimeroecuador.com.es www y adquiere tus paquetes. Viaja seguro con operadoras autorizadas y embarcaciones seguras. Viaja primero Ecuador.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 Su país ha denunciado como una violenta violación de su soberanía las nuevas sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU. Los huevos contaminados con fipronil no solo provienen de Holanda y Bélgica. Francia y el Reino Unido también han detectado casos de huevos que usaban este pesticida empleado contra el ácaro rojo y que puede ser tóxico para el ser humano. En Alemania las autoridades sanitarias ya han clausurado temporalmente cinco granjas de Baja Sajonia. Los efectos son de vértigo, náuseas y vómitos. Los efectos neurotóxicos, que son transitorios y letales, son muy escasos. Se puede dar un caso cada 30 años. Para eso habría que consumir en grandes dosis, alrededor de medio gramo, cuando cada huevo contiene una cantidad entre 10.000 y mil 10. inferior. El escándalo salió a la luz la semana pasada en Holanda, donde se bloquearon 180 granjas y se ordenaron retiradas masivas. Bélgica, por su parte, prometió transparencia tras haberse demorado en dar la alerta sobre la contaminación. Corea del Norte ha lanzado este martes nuevas amenazas a Washington al prometer represalias mediante lo que han llamado una acción justa y decisiva contra Estados Unidos. En la cumbre de ministros de Exteriores de la ASEAN en Manila, el régimen de Pyongyang se dice dispuesto a darle una severa lección a Estados Unidos. El portavoz norcoreano culpó a Estados Unidos de la escalada de la tensión. ¿Es nuestro arsenal una amenaza para el mundo o se trata solo de una amenaza para los Estados Unidos? Queremos dejar claro que el empeoramiento de la situación en la península coreana, así como los problemas nucleares, han sido provocados por los Estados Unidos. Japón se ha mostrado partidario de endurecer sanciones contra Pyongyang que podrían reducir hasta un tercio sus exportaciones. Con respecto a Corea del Norte, subrayo la necesidad de aplicar estricta y plenamente las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, incluida la más reciente, de ejercer presión sobre Pyongyang. Muchos países participantes están en la misma línea que Japón. Pese a las presiones y advertencias, Corea del Norte se ha reafirmado en su decisión de continuar con el desarrollo de armas nucleares. <risa> Japón ha por un tifón que causa al menos dos muertos. El tifón Noru, acompañado de lluvias torrenciales y fuertes vientos, ha provocado además una veintena de heridos y miles de evacuados de sus casas. A su paso por el sur y el oeste del archipiélago Nipón, se han producido numerosas interrupciones en el transporte. Protección civil está en alerta ante la posibilidad de que el tifón cause inundaciones, corrimientos de tierra y desbordamiento de ríos. Noru es el quinto tifón de la temporada en el Pacífico. Avanza a una velocidad de 20 kilómetros hora con dirección noreste. Cerca de 500 vuelos domésticos han sido cancelados, así como unos 70 servicios ferroviarios. También se han cortado numerosas carreteras.